Tanto la Junta de Vecinos de Villaverde como la directiva de la Ruta B del Transporte Público de esa localidad denunciaron que sectores comunitarios como políticos se oponen a la extensión de esa ruta hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Francisco de Macorís. La, la ruta se extendió a petición de los estudiantes de la UAS. ...que han atracado a bastantes estudiantes... ...una de, de las estudiantes que fue objeto de atraco... ...fue mi hija, que estudia en la UAC... ...a plena luz del día... ...ahora han llegado unos comunicados ...del ayuntamiento... ...también del ayuntamiento... Que están prohibiendo la extensión de la ruta. Pero aunque del ayuntamiento lleguen comunicados, aunque lleguen comunicados de algunas juntas de vecinos, que alguna es, es una sola que se está oponiendo, la de allá, la de los Abreos, pero después todas las juntas de vecinos ...repargan y piden esa extensión de la ruta. ¿Por qué? Por la seguridad de nuestros hijos. Lo que nos representan políticamente a nosotros. ...muchas veces no hacen su trabajo... ...en el momento adecuado... ...porque... ...ellos se opondrán... ...pero aquí no hay otra forma... ...ni solución... ...de donde una ruta... ...que le da servicio a la parte alta... del Chiripo, Villavera y de los ...de esta parte... De donde no conviene ninguna otra ruta... ...que solamente nosotros... ...es que llegamos por aquí... ...podríamos llegar a la universidad... ...dándole servicio... ...a un sector... ...que viene siendo... ...atracado a cada momento... ...los estudiantes son vulnerables... ...con la delincuencia... ...y... En consecuencia de la Junta de Vecinos de la parte alta y, y la Junta de Vecinos de la Jennifer, no han solicitado darle servicio a esos muchachos que le cobramos, con ese mismo le cobramos el mismo, el mismo precio. Entonces, ellos no sé qué es lo que se tram, atendiendo a algunos sectores que sean como la Ruta de la Libertad y otras rutas que no tienen nada que ver con estos pasajeros porque no, tienen, no convergen con ellos. Y ntn